¡Hey! Bienvenidos a Classy Mess. Yo soy Messy, yo soy Classy. Este look lo hice tratando de seguir un tutorial de Roxy Bella que publicó hoy y me encantó así que traté con productos totalmente diferentes a los que ella usó lograr el mismo resultado. Así que vamos a ver si con cualquier producto que tengas en tu casa tú también podrías lograr lo que Roxy Bella logro. Yo creo que sí, a mí me gusta muchísimo Si a ti también te gusta, quédate para que veas cómo lo hice Estoy comenzando por las cejas, al igual que Roxy Bella en su tutorial Aunque no voy a seguir todo exactamente como ella lo hizo Ahora voy a tomar un poquito de base y me voy a limpiar las cejas Ahora voy a corregir mis ojeras con este corrector naranjita. A diferencia de Roxy Bella yo me voy a hacer la cara primero y luego los ojos porque así me gusta a mí. Con la misma esponjita húmeda y un polvito bien clarito, me voy a fijar el concealer. Voy a contornear un poquito. Lo primero que hizo Roxy Bella con el párpado fue usar una sombra color piel para fijarse toda la base, el concealer. Yo ya me la fijé con polvo, así que voy directamente al segundo paso. Ella toma una sombra negra mate. Yo voy a tomar esta de mi paleta Prison de Anastasia Beverly Hills. Y con esto voy a hacer como ella hizo, voy a marcar mi cuenca. Como tengo párpado caído, la voy a marcar un poquito más alto de mi cuenca real. Lo segundo que hizo Roxy Bella fue usar una especie de color rojo-vino Vamos a ver si este será suficientemente intenso Y ella lo colocó encima del negro Difuminar, difuminar, difuminar, difuminar En este punto veo que el maquillaje de Roxy Bella tiene el negro mucho más marcado que en mi maquillaje, así que voy a pasar por encima del negro otra vez. Lo siguiente que hizo Roxy Bella fue hacer un cut crease en el párpado usando corrector y yo voy a hacer lo mismo. El siguiente paso fue agregar un poco de negro en esta esquina. Y por fuera del negro ella agregó un poquito más del rojo, rojo vino. Luego agregó un azul intenso relativamente oscuro. Yo voy a usar este de aquí. El siguiente color que Roxy Bella agregó fue un verde un poquito turquesa, yo creo que este sería muy verde, creo que lo voy a ligar un poquito con este azul para formar el color perfecto. El siguiente color que ella usó fue un plateado precioso y yo voy a usar este de esta misma paletita. Voy de un color al otro, hacia adelante y hacia atrás, para ir difuminando y perfeccionando. Y la parte de abajo, usando los mismos colores, ya me puse delineador negro y me voy a poner pestañas postizas. Estas son súper super baratas, las compré en el app Wish Y creo que me costaron menos de un euro Y vamos a ver si sirven para algo Ahora me voy a poner un poco de este spray fijador de maquillaje Que tiene un brillito, un glow O que le da un glow al maquillaje Y este es el resultado. ¿Qué creen? ¿Se parece al de Roxy Bella? Yo creo que sí. Me gusta muchísimo. Espero que les haya encantado este video. Y si es así, regálame un like y suscríbete a ClassyMes. Y te veo pronto en el próximo video. Chao.